Y ahora sí, ahora estamos de nuevo acá en la tarde de Créate Espacio Y les voy a contar una historia real Una historia real que, que puede ser la tuya Que puede ser la de, la de un amigo, la de un pariente Una historia real que nos va a atrapar Muchis En muchísimas oportunidades nosotros solemos decir... No puedo. ¿Lo hacemos realmente? ¿Decimos no puedo? ¿A la otra persona? En muchas ocasiones esta palabra impacta de diferentes maneras. Y esta es la historia que te voy a contar. La historia de Mengano que se relacionó con fulano y que también participó Sultano. En una reunión que tenía pactada Mengano con fulano, fulano no pudo decir no puedo. Y Mengano lo esperó. Lo esperó durante 30 minutos en esa reunión. Le mandó mensajes a ver si podía cumplir con su compromiso. Lo que fulano no sabía es que estaba sultano diciéndole a Mengano que se había adelantado para sus tareas laborales. Hacía frío, mucho frío, y Sultano estaba en la calle. Mengano le dijo, ahora no puedo, tengo una reunión pactada, pero espera que consulto y ya te digo, buscate un lugar calentito para esperarme. Sabía que el pacto era dentro de media hora, pero justo se adelantó. Sultano era un hombre de laburo. Salía a ganarse el peso diario. Fulano no sabía que Sultano estaba en esta historia. Entonces Vengano rápidamente trató de que fulano contestara. Y fulano dijo, ya estoy dame un toque, ya estoy, enseguida voy, y pasaron los minutos, y pasaron los segundos, y fulano nunca apareció a esta reunión, entonces Mengano tuvo que tomar una decisión, ¿seguía esperando a, a fulano en ese toque, en el ya voy, o iba a ese laburador que era sultano que estaba esperando para entrar a su trabajo y ganarse el peso diario. A los diez minutos, claro, Mengano me estaba en esto de me comprometí. Yo no tengo la culpa que sultano se adelantó y tampoco tengo la culpa que fulano no venga. Entonces esperó hasta diez minutos antes y dijo, ya está, ya fulano no va a venir. Y hacía mucho frío. Y Sultano estaba en la calle Entonces salió y fue y dejó que pasaran las horas Fulano nunca se conectó Hasta que dijo, me engano, le pudo haber pasado algo Pudo haber tenido una reacción de no haberme dicho no puedo Alguna situación que le impidió decir no puedo Porque no dijo no puedo Tampoco Mengano sabía la historia de fulano. ¿Por qué no dijo fulano no puedo? ¿Para qué dijo que iba a asistir a la reunión y después no cumplió con su compromiso? Transcurrieron los, las horas y mandó un mensaje a fulano diciendo te espero, avísame cuando podés dándole una oportunidad, una segunda oportunidad. Ya te aviso, le dijo Mengano, ya te aviso Mengano. Resulta que en estas conexiones de trabajo, Mengano descubrió que sí dijo que sí a otro compromiso, a otro compañero de trabajo, a otra situación. Me enganó, no entendió Y hubo ahí un disparador emocional Hubo de repente un impacto de circunstancias Hubo conversaciones internas Dejé de lado a esa persona que iba a trabajar Que tenía frío esperando a fulano para charlar de una gran oportunidad Y no me eligió no eligió estar conmigo. ¿No eligió estar conmigo o no se eligió estar con él mismo? Decir a tiempo, no puedo, ¿cuántas cosas podríamos evitar? Y me llama la reflexión porque resulta que después... Fulano de haber entendido esta situación a medias porque no sabía la historia real de lo que había sucedido. Sintió culpa, sintió bronca por no haberse elegido. Y dijo, cuando tú quieras, Mengano, me cuando vos quieras, Mengano, me estoy dispuesto a poder tener esa reunión pendiente. Pero claro, a Mengano supo que él también se había comprometido días posterior a esa reunión. Y si aceptaba lo que fulano le decía, iba a ser lo mismo que él. Y no era correcto. ¿Qué aprendizaje le trajo a Mengano lo que fulano hizo? Porque claro, fulano habló de que no se eligió. Y Mengano me dijo, yo ahora me elijo Porque suelo no elegirme Suelo faltar a mi compromiso Por no saber decir un no puedo a tiempo Esta es la historia real Y cualquier hecho real O que te toque a vos Y que sea parte de tu vida Acá los tenés Son todos coaches Puedes hablarlo con ellos y ahora le pregunto a ustedes qué impacto causa en la vida de cada uno cuando decimos puedo cuando no podemos. ¡Epa! Tanto que hablan, ¿qué pasó? ¿Se quedaron callados? Momento reflexivo uh -huh. que, que, que te llega ahí a llegar a lo más profundo, ¿no? Pero creo que desde mi percepción y desde el observador que soy hoy en día, creo que desde que nacemos hasta que nos vamos, todos en algún momento hemos transitado esto de me comprometo más por lo emocional que realmente por lo que me va a generar un beneficio. Yo me hago esclavo de la emoción, aunque no me sienta bien, aunque no me esté generando bienestar, pero me hago esclavo porque Siento, y aquí, y aquí es donde creo que caemos en el tema, siento que si no cumplo con el todo, le estoy fallando a alguien. Y no me estoy dando cuenta realmente que cuando no cumplo con el todo, el, el único que se está fallando es uno mismo. Entonces, es, es eso de, de, de poner una pausa y ya va. Si, si yo tengo esto, esto y esto, ya no me da el tiempo. Hasta aquí, quizás le digo mañana o pasado, o en este momento no puedo disculpa, y no sentir entonces esa culpa por haberle dicho a la otra persona no porque realmente es donde me estoy respetando a mí como persona en donde estoy viendo realmente mis intereses y esto no es llegar a ser egoísta sino llegar a realmente ser sincero con uno mismo reconocerte como un ser que no eres eh, como decía fuera hace rato súper poderoso sino que también tienes tus momentos y tus limitaciones y esto no es solamente comprometer el tiempo de la acción o de lo laboral, sino el tiempo también para uno mismo, para estar con uno y dedicarse ese tiempo de calidad a uno como ser, en soledad o en el espacio de la gente con la que no también tiene afectos o con lo que te llena, con la vocación que tengas. Pero saber decir que no es eso, es respetarnos desde mi, desde mi interpretación hoy en día. Sí, es respetar mi espacio y respetarme a mí como persona. Esto que, que Fulano hizo de, de decir un toque más, ¿cuántas cosas, no? Eh, Esperamos un toque. Si en ese momento eh, Fer, Fulano decía no puedo llegar a, a la reunión, ¿cuántas cosas se podrían haber evitado? Bueno, se podrían haber evitado las expectativas de ese cumplimiento porque me comprometí a algo que no tenía el tiempo, o sí lo tenía, pero tuve otra prioridad. Y estaba reflexionando sobre todo lo que nos enseñaron y yo enseño y todos enseñamos, no solo en, en, el, en la escuela, en el colegio. Aprendemos a decir palabras aprendemos a escribir palabras, pero no nos han enseñado ni nos damos cuenta, salvo ahora en el coaching, el valor de cada palabra. No importa si tenés un eh, vocabulario excelso, lo importante es cómo le das el valor de la palabra por sí, más el valor tuyo que le pones a la palabra. Entonces, ese no puedo es decir, no es que me niego a poder, es no no tengo el tiempo, el compromiso en este momento, para sultano o para fulano, en este caso. Pero esos tres viven adentro mío, no están afuera, ¿eh? no son de otros tres, ¿no? son mis tres momentos distintos al qué pasa con mi no puedo, ¿Y cómo lo traslado? Porque ese es el gran tema. No es decir, no puedo y, bueno, hace como puedas vos. Yo no puedo. No, no es el lavarme las manos. Es decir, no puedo, pero fundamentado y transmitir es ese no puedo. Que es donde empieza a construirse el poder esperar. Quizás. O no. Marcel, vos sí. considerás que en el caso de de fulano, ¿Es, eh, es culpable o se podemos decir es culpable que, que Sultano se haya adelantado a un horario que él no sabía, es culpable de los hechos que pasaron sin conocerlos, creo que cada cual es responsable en la medida que no declara el no puedo, como, como ocurrió, como ocurre habitualmente en nuestra vida cotidiana. A veces pensamos que, que el otro eh, puede esperarnos o, o no pensamos directamente en el tiempo del otro. Y Raya y está totalmente vinculado a los valores de cada uno. Porque yo no puedo sacarle el tiempo otro, al otro. Eso es entender esta situación. no Y ver la vida desde la abundancia. Porque sacándole el tiempo del otro estoy mirando desde dónde estoy mirando el mundo. Y cuando yo, me, cuando yo puedo decirle no puedo a alguien que, que no es el gerente de una empresa, por ejemplo, ¿no? pero sí puedo decirle no puedo fácilmente a alguien que no tiene rango, por decirlo de algún modo, ¿no? eh, ¿dónde estoy poniendo mi, dónde estoy mirando, hacia dónde estoy mirando? Me parece que el respeto tiene que ver con que en el silencio y adentro de tu casa puedas seguir siendo tan íntegro como afuera y poder decir no puedo y tomarte 10 minutos para escribir un mensaje y decir no voy a llegar a esa reunión, tiene que ver, habla de tu integridad y habla de tu abundancia. Eh, Mari, el tema emocional que esto causa al, al verme engano que no fue elegido para tener una reunión y que de repente fulano sí eligió tener otra reunión de trabajo. ¿Cómo impacta emocionalmente este no puedo? Va a tener que ver directamente con la confianza que se tiene esa persona en sí mismo. Porque lo que haga el otro no es asunto mío. Lo que haga el otro es asunto del otro. Yo soy yo y no puedo ni, ni demandar ni obligar. Sí se genera, obviamente, eh, como una dependencia del, del compromiso que hay, ¿verdad? Pero si la persona tiene la suficiente confianza en sí mismo va a tener la posibilidad de distinguir que en realidad la responsabilidad está en el otro y no en mí. Jorge, el no elegirnos. Sí, sí, Cari, el, el no elegirnos. Eh, eso es algo que tenía apuntado y otras cositas más. Pero el no elegirnos muchas veces tiene que ver con lo que yo estoy buscando y eso que estoy buscando depende de cómo es mi emocionalidad qué es lo que estoy pensando cuánto me estoy queriendo a mí mismo entonces no puedo decir que no porque tengo miedo a que se enoje no puedo decir que no porque qué va a pensar entonces me cargo absolutamente con todo y relego me relego yo justamente en el momento de decirlo y no lo puedo sostener no lo puedo sostener, entonces el, el, el amor hacia el prójimo ¿no? empieza por nosotros mismos, el amarnos a nosotros mismos, hacernos cargo y poder priorizarnos, no significa que seamos egoístas, es que somos los únicos responsables de nosotros mismos y tenemos que darnos ese lugar, ese lugar a nosotros que nos corresponde y después poder accionar hacia los demás. Entonces, creo que está ahí en esa autoestima, en ese valor, y no hay por qué buscar culpa si no puedo, no puedo priorizarme. Y después también el habla responsable, que es fundamental, ¿no? No puedo en este momento, ¿cuán urgente lo necesitas? Entonces, en un toque no es una respuesta, llego en un toque. ¿No? Puedo llegar en 30 minutos, antes no puedo. Entonces poder entender de que las palabras no son inocentes, que nosotros creamos el mundo con nuestras con nuestra palabras. Entonces creo que, que la reflexión viene por ahí, por ese aprendizaje. Eh, y me toca muy de cerca, porque muchos tiemp mucho, mucho tiempo en mi vida yo estuve eh, accionando para, lo que, para los demás, para el que dirán, para el que va a decir cómo voy a quedar, y muchas veces eso me, no me permitía decir que no. Y hacer cosas aún sin ganas de hacerlas por el hecho de no defraudar a alguien. Y es clarito, ¿no? Y hasta bíblico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice en ningún lado que lo tenés que amar más. ¿Eh? Como a ti mismo. Entonces tenemos que amarnos, tenemos que elegirnos. Y eso no es mezquindad. Es poder elegirnos una y hacernos responsables primero de nosotros mismos. Y después, como dijo Marcela también, ¿no? el tema de, de los pedidos, de, la, de, de, de esto de, de poder este, eh, comunicarnos efectivamente con el, con el otro, y hacerle llegar esa, ese, ese mensaje claro, preciso, de qué es lo que nos no está pasando. Así que bueno, es, es un poquito eso, no quiero... Se va a notar largo eh, Hermoso lo que trae Jorge y me da ganas de preguntarle a Roxana el temor a elegirse, el temor a decir no puedo eh, y las consecuencias ¿no? que puede traer un no puedo. Ro, ¿en dónde trae las consecuencias? ¿En el otro o en uno mismo? Y sí, en uno mismo no elegirse como decía Jorge eh, a qué no le decimos no a qué no le decimos basta y por, para qué decimos sí para qué con qué nos estamos comprometiendo para qué para qué lo decimos eh, como que no sé, como que tenemos una creencia a veces de, de que vamos a caer bien de que, de que no podemos decir que no de que no es aceptado un no y que siempre tenemos que estar disponibles. Y creo que saber decir no es saludable. Qué lindo lo que dijiste. Eh, <risa> pensar que, que siempre tenemos que estar disponibles. ¿Disponibles para quién en nuestro? Y bueno, la disposición primaria es disponible para uno mismo. Es decir, cuando estamos disponibles realmente. Y esto que les decía hace rato, no, y, y lo que traía Jorge también con esto de este pasaje bíblico, eh, esto de estar disponible para mí. Si yo no puedo estar disponible para mí, no puedo estar bien conmigo, con lo que creo, con lo que profeso también que soy, no voy a poder estar bien con los demás. Siempre va a estar esa, esa espinita adentro mío que me va, me va a hacer sentir incompleto. Entonces no me va a sentir en completud, no, no me va a sentir bien esto de priorizarnos a nosotros no tiene que ver con un tema de ser egoísta hacia el otro. Es, es un tema más de, ok, yo empatizo contigo, pero eso no hace de que yo me separe de ti. Ni hace de que yo me quede a un lado relegado para cumplir con todo lo que tú me dices. Y tiene que ver con todo este tema de cómo confío en mí, cómo confío en los procesos que estoy llevando a cabo, realmente con qué me quiero comprometer, es decir, en, en mi camino, y ver realmente qué es todo esto que me genera o no eh, esa, esa visión de a dónde yo quiero llegar. Pero cuando empiezo a separarme de, de, de mi visión, por hacer la visión del otro, por sentir de que estoy acompañado de alguna u otra forma, es donde empiezo yo a dejarme a un lado. Y entonces ya no estoy priorizándome a mí como persona, y obviamente no voy a priorizar a más nadie. Entonces voy a estar brincando de uno en otro, de uno en otro, de uno en otro, y no voy a cumplir con nadie, ni voy a cumplir conmigo. Maravilloso. Y ahora quiero eh, llevarlos a todos a la reflexión, porque creo que más allá de que algunos tengamos eh, conceptos diferentes de compromiso, que algunos nos atrevemos a decir no puedo, y a veces no, y, pero siempre tenemos algo de esta historia, hay algo, hay un pedacito de esta historia que, que nos sentimos identificados. ¿Qué aprendió cada uno al escucharla? O mejor dicho, ¿qué sintió cada uno cuando escuchó esta historia? Me gustaría saber lo que sentiste, Fer. Esto que dije, Mengano, me Sultano y Fulano están dentro mío, porque hay muchas veces que los no puedo nacen en mí y me quitan poder de accionar. Y si primero lo estoy haciendo en mí porque, como fueron diciendo, no me elijo o no me doy mi espacio, difícil pueda después elegirme para dar el espacio de mi compromiso con la otra persona. Gracias Fer. Quiero escucharte Marcela. ¿Qué sentiste? Eh, sentí eh, qué capacidad eh, gigante que tenemos todos los seres humanos a la hora de, de organizarnos emocionalmente, ¿no? Porque decir no puedo te permite disfrutar de, como decía hoy el doctor, justamente, ¿no? Estar cómodo. Estar cómodo y disfrutar de quien está siendo. Y que es solamente... Eh, ¿Qué pasa por nuestra cabeza y nuestro mundo emocional? Eh, está buena esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa emocionalmente que a veces ese no puedo a tiempo no sale? ¿No? Me quedo con esto. Y me voy cruzando el charco. Me voy a Uruguay y quiero saber qué piensa mi colega María Ángeles. Interesante todo esto que venimos conversando y esta historia de fulano, sultano, vengano y yo creo que faltó perengano también que andaba por ahí escondido haciendo de las suyas y metiendo la cola Ahora me pongo a pensar también trayendo la charla del, del doctor que tuvimos recién la conversación eh, ¿Qué pasa cuando nosotros no se trata de otra persona? no? El decir que no en nuestro, en nuestro diario vivir eh, el de comprometerme con, con Miro hasta tarde una película, o, o con cómo hoy un, un poquito más de esto que me gusta, no ya dije que no, pero, pero solo por hoy, o porque me lo merezco, o sea, me pongo a pensar que en realidad es como, es un compromiso que no solamente, si tenemos el mal hábito, no solamente lo hacemos con otros seres de nuestro entorno, sino que también nuestra vida se llena de esos, eh, de esa falta de compromiso con nosotros mismos, que ya lo, ya lo habían traído varios, ¿no? Esta falta de comprometerme. ¿Y qué daño me hago cuando digo voy a hacer y no hago? Porque una parte de mí deja de creer en mí. Entonces ya ni siquiera me propongo una, una oportunidad más porque total no lo vas a hacer. Vamos a empezar la dieta. Ah, siempre decís lo mismo, déjate corbar Hay una parte de vos que deja de confiar y qué daño nos hace. Porque cada día se hace, me da la sensación que se hace más grande y que puede abarcar otros lugares. Ojalá tomemos conciencia, como decía Jorge hace un rato, tomemos conciencia y vayamos trayéndonos al presente con esto de, de estar aquí ahora y poder revisar y chequear de vuelta qué es lo que quiero para mi vida qué hábitos estoy llevando adelante que me, me llevan hacia donde quiero o me estancan o al contrario, me alejan, ¿no? Entonces es como un estado de conciencia que, que está bueno eh, poner en la mesa. Ro, ¿qué sentiste al escuchar esta historia? Y un poco como Fer, que decía, son menganos, sultano Fulano soy yo. Eh, bueno, yo sí dije, me sentí identifi identificada y recordar situaciones en las que nosotros queremos, yo quiero cumplir con todo, eh, y que a veces no podemos, y que eso también construye el compromiso con el otro, las relaciones, el cumplir con, lo que, con nuestra palabra, que es lo que le da importancia, y bueno, eh, empezar un poquito a decir, a ser más consciente cuando damos esa respuesta. Y me voy a Jorge, Jorge, ¿qué aprendiste? ¿Qué sentiste? Esta historia sí, yo, yo creo, creo que se dijo todo. Y yo lo voy a acompañar con una reflexión que ya traje al espacio de la radio, pero no a este espacio, ¿no? Que es esa lucha eterna de la razón y el corazón. ¿eh? La mente y el corazón, desde dónde me manejo. Y poder eh, convertir... Eh, a, eh, a ese equilibrio exacto para poder actuar correctamente. ¿no? Yo describía a esa emoción como un elefante una vez, y a la razón como ese jinete que va manejando el elefante. Cuando se nos disparan las emociones y queremos este, eh, hacer, sal, hacer lo que podamos y poder cumplir y no nos comprometemos o no tomamos la verdadera responsabilidad de parar, y decidir y poder evaluarlo. ¿no? Esa emoción si se dispara es como el elefante, rompe absolutamente todo. Entonces en el momento exacto que la razón pueda controlar esa emoción y podamos traerlo a nosotros mismos, poder gestionar la emocionalidad, poder darnos cuenta que tenemos el poder de frenar, de parar, y de, de, de actuar desde, desde la razón también, no solo desde lo emocional. Pero pasa por todo esto que ya lo dijimos. Pasa por salir de la transparencia. Porque el 95% de, la, de nuestros actos vienen desde, desde el inconsciente. Entonces, este, hacernos responsables. Sabemos que creamos el mundo con nuestro lenguaje. Entonces, ese sí y ese no. ¿Desde dónde estoy diciéndolo? comprometerme con eso, con mi habla responsable, y poder gestionar la emoción de, desde la razón, para no ir después a la justificación, sino en ese momento poder gestionarla, porque si no después viene la justificación, o la culpa, o todo esto que ya se habló. ¿no? Así claro. que eso es lo que se me disparaba en todas estas conversaciones, creo que es muy rico todo lo que se trajo. Tal cual, y para toda la gente que nos está escuchando, y que cada uno va a tomar un pedacito de lo que dijeron mis compañeros, de lo que lo dijeron mis colegas. Y tal vez te sentiste identificado en esta historia. A mí me trajo un millón de aprendizaje. Me trajo el primero y el más importante, es elegirme. Elegirme cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto. El saber expresarme con lo que siento, el saber decir un no a tiempo, porque yo no sé qué hay detrás de ese no puedo de la persona que se lo estoy diciendo. El comprometerme conmigo misma primero y después con los demás. A mí me trajo un montón de aprendizaje, me llevó a la reflexión de decir cómo manejar mi tiempo. Mi tiempo, lo más valioso que tiene un ser humano, el tiempo. Porque no se, re, no se recupera más. Es algo que perdemos y que no lo volvemos a recuperar. Y ojalá todos tomamos conciencia de esto. Las palabras no son inocentes. Y la indiferencia, como siempre digo, a veces es cruel. Y a veces no sabemos que somos indiferentes. Indiferentes a nosotros mismos. A no respetar nuestro tiempo A no elegirnos Siempre pensamos que somos indiferentes Hacia la vista de los demás No, el no elegirnos Somos crueles con nosotros mismos Somos indiferentes con nosotros mismos Y la indiferencia Queridos oyentes Es cruel Agradezco muchísimo a mis colegas los invitamos al próximo lunes a este espacio de crearnos, de crear nuestro ser, de crear nuestro propio espacio. Les mando un abrazo grande y sigan con nosotros acá, en el espacio de la radio. Radio Mix. Hasta el próximo lunes, 17.30 horas, la cita con vos. Créate espacio. Chao amigos. Chao chau. chau. Bueno. Chau, chau.